Quiero tanto el mundo como a ti No sí. te metas! ¡O soy capaz de matarte! Eres un evoaltado Cuando seas hombre llegues a enamorarte de una mujer Y la llenes de mimos como a tu madre Y le repitas cada instante que la quieres Que no puedes vivir sin ella No puedes preciar por agachón y por índio no. Ha llegado el momento de que aprendas a ser hombre ¡Todo un hombre! Deje de buscarle forma a mi destino Deje de rodearme de cretinos Deje de hacerme lo que atino Dejo resaca como el vino Como latino en una alfombra voladora Lo paso chillin hasta que me llegue el hora Lo único que tengo es el aquí y el ahora La coraza negra y el alma aurora He hecho humo como loco, llora. Hay mucho pendenciero que no está a la altura. No tienen los tanantes y no tienen el coda. Hay que esperar porque lo bueno demora. Lo mejor termina, lo malo mejora. El amor que te tengo no me cabe en el tórax. No quiero ninguna si no las tengo todas. Si no me ayudas, pues entonces no me jodas. <risa> Y hierba chisito ligero la medicina de Dios. Hierba chisito alabado sea el Señor. Y hierba chisito ligero quiero la medicina de Dios. Y hierba chisito Todo un experto en el arte de sobrevivir Yo solo busco la manera de salir de aquí Ma motherfucking ninja skills Haciéndome bailar en la street el tiempo pasa rápido respiro lento Ni vivo rico ni muero en el intento Te digo la verdad yo no lo invento El trabajo vale el doble que el talento Ah, chula te llevo en el alma bien dentro Vivo escuchando en los parlantes tu voz A veces siento que ya no la cuento Y por eso me pongo a beber alcohol ¿What? Mi nave vuela fuera de control y sé que sigo vivo cuando siento el ardor <tose> <tose> y lleva hachís y, so y, y quiero y la medicina de dios. dios y lleva a y sotón alabado el señor y lleva hachís y sotón y, uh, y quiero dios. la medicina uh, de dios. dios y lleva a y sotón Oh, I'm... I'm...